Yeah. esto es fantástico El Dragon Records ya la sabes Fantástico, producciones Dice algo como Yeah Dijiste que nunca te irías de mi lado y Ahora no te veo conmigo, yo comiendo helado Entré en depresión, me la paso llorando Como te extraño, pero solo me haces daño Espero un mensaje tuyo, Te diga te amo Entiendo que quiere estar sola y ya pasado un año Y yo todavía no te olvido Cómo le hago, me enseñaste a querer, pero no a superarlo. Solo sé que te quiero, aunque me dañes el tsunami. Esta historia la conocen todos, mami. Sabes que te amo, pero que tú ames. No me miras ni a los ojos. Bueno, otra noche allá en Miami, ayer, en una tormenta, nubes negras, lluvia y rayos. Cuando se terminó, salió el sol y a montar caballo. Es algo fácil de descifrarlo. Y es bonito, como si te dijera un te amo. Dime si entre nosotros ya no existe nada. Te fuiste para siempre, pensé en tu mirada. Te escribí mil canciones, la historia ya está contada. Pensé que lo nuestro era como un cuento de hadas. Tal vez en otra vida sea bueno para conocer todo tu amor y subir a tu nivel. Extraño tu sonrisa, también tu piel. Escucho tus canciones, esas que escribió un ayer. A chance.